In Mexico, the Zapatistas have nominated indigenous activist Maria de Jesus Patricio Martinez to run for president in the upcoming election, July 2018. Patricio Martinez is a spokesperson for the National Indigenous Congress. She said the government's poor response to a massive earthquake one month ago helped convince her to run for the presidency. Entonces queda claro que para ellos la gente de abajo no existe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. Esa es nuestra propuesta. Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista, este sistema patriarcal, este sistema racista, clasista, porque lo estamos viviendo en carne propia. pues.